Bueno, pues venga, bienvenidos a, a este webinar. Yo soy Esther Francia y, y estoy encantada de saludaros a todos. Yo mmm, llevo casi, creo que ya, casi 30 años ya dedicándome a, a la ayuda a las personas ¿no? para que puedan lograr su equilibrio emocional. Y no solo que lo logren, sino que también lo mantengan, porque realmente esa es la clave, ¿no? Que no es solamente lo logro y ya está, sino que sean capaces también de, de mantenerlo. Y antes de empezar, me gustaría, porque una de las cosas que más veo siempre es el miedo, ¿no? Entonces, me gustaría que pensaras, y es más, escríbelo, ya que estás ahí, qué es lo que tú estarías haciendo si no tuvieras miedo. Venga. Unos segundos y escríbelo. ¿Qué estarías haciendo si no tuvieras miedo? Y venga, luego vamos a otra preguntita que me gustaría haceros, que es, cuando necesitas ayuda, ¿a quién recurres? O sea, a una amiga, a, a unos padres, a un hermano, a una hermana, apúntalo también. Cuando necesitas ayuda, ¿a quién recurres? Y ahora sí que me gustaría que si alguno ha contestado a nadie, o a mí mismo, no, mejor a mí mismo, si alguien ha contestado a mí mismo, pido ayuda, que levante la mano, levante la mano o que, que haga una señal. Venga, quién, ¿quién me dice? las amigas bueno nadie nadie me dice que ha recurrido a sí mismo ¿no? ¿y quién ha contestado que no que no mm, pide ayuda a nadie? porque realmente quien, quien dice que no pide ayuda a nadie está denotando realmente los bloqueos resistencias pero no os preocupéis porque en el webinar este que vamos a hacer, todos podemos realmente materializar nuestro mejor futuro. Así que no es una condición ¿eh? el hecho de que tú tengas que pedir ayuda o no, pero sí que es importante que tomemos conciencia de ello. ¿no? Y como, como dice Carl Jung, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? una frase que dice él, que dice, no soy lo que, yo, lo que me ha pasado, sino lo que decido ser. Así que al final de este webinario yo abriré una ronda de preguntas y dudas que por supuesto podréis participar todos y también os daré el regalito que os dije, pero lo haré al final. Entonces, bueno, para quien no me conozca voy a presentarme. Yo soy Esther Francia, como he dicho, soy psicoterapeuta transpersonal desde hace pues eso más de 30 años y he tenido la suerte de tener una familia que siempre me ha apoyado en todo ello, ¿no? Uh, desde, desde que yo tenía nueve añitos, yo ya decía que quería ser médico. Pero la primera vez que vi sangre, y fue en un accidente de mi hermana pequeña, que además está aquí, le uh, vi sangre, me, me aturullé tanto que decidí que no era lo mío ser médico y que quizás sería mejor ser médico de la mente, ¿no? Porque en realidad siempre me había apasionado, ¿no? Y, y fijaros que yo, con 15 añitos, yo me iba a la universidad porque íbamos en un grupo de personas que eran mayores que yo y además yo era muy alta y entonces pues parecía muchísimo mayor y yo me, me escapaba y me, me iba a las clases de psicología porque me apasionaba. Sí que es verdad que después eh, estudié psicoinmunología, sofrología, terapia regresiva con Brian Ways, o sea, durante muchísimos años también me, me formé y durante estos años yo he estado impartiendo cursos de psicoterapia transpersonal de ataraxia, una técnica que además tengo que deciros porque me siento muy contenta, que la registré en el año 93, 1993, y en el año 2018 obtuve un premio el excellence de la Universidad de Ciencias Avanzadas de Estados Unidos por, bueno, por lo que era la metodología. ¿no? Actualmente sigo realizando cursos y sesiones también de terapia individual, porque siempre lo digo y tengo que reconocerlo, una de mis pasiones es activar las capacidades de las personas. Pero fijaros, cuando digo esto, también me gusta, porque hay personas que dicen, ah, claro, para ti ya es fácil porque ya estás en el mundo, ¿no? Pero no siempre fue así, porque yo en el año 86 estaba todavía totalmente dedicada al a la empresa privada, ¿no? Y, y realmente os puedo decir que ganaba muchísimo dinero, era muy joven, ganaba mucho dinero, pero no era nada feliz. Siempre recuerdo que siempre decía que tenía un vacío muy profundo, ¿no? Y cuando tú no tomas una decisión, es la vida la que la toma por ti, y bruscamente además, y de golpe me quedé sin nada, con un niño de siete añitos. Y tengo que decir que esa fue la gran oportunidad de mi vida, pero lo, lo digo ahora, ¿no? En aquel momento quizás lo vi como, como un, un desastre, pero sí que es verdad que en esos momentos empecé a pensar ¿qué quiero hacer con mi vida? Y no ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque siempre había estado pues un poco, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ¿no? Y en aquel momento dije, ostras, ¿qué quiero? Y me encantaba ayudar a la gente, y empecé en una habitación en mi casa una habitación pequeñita y, y luego empecé a dar conferencias en Barcelona empecé ya a trabajar también en Barcelona hice programas de formación participé en el simposio de médicos y sanadores que fue muy bonito porque fue la unión de estas dos disciplinas que yo creo que son muy importantes ¿no? y durante todos estos años uh, mi inquietud siempre era y es y es la ayuda a la humanidad, ¿no? Entonces, el hecho de ver que yo uh, había podido uh, empezarme a dedicar y, y trabajar de algo que me, que me apasiona, ¿no? Me di cuenta de que en realidad los límites los estamos poniendo nosotros. Y, y por eso yo quiero ahora ayudar a las personas a que tengan esa gran oportunidad también, ¿no? Yo he podido trabajar con personas de diferentes religiones, razas, políticas, estatus, mis igual, no es importante eso, lo importante es la persona. Eh, he llegado a realizar más de 100 conferencias y, y, por supuesto, como os he dicho, he logrado mi sueño, ¿no? Y que es poder, bueno, pues viajar, trabajar desde cualquier lugar del mundo, cuidar a mi hija y disfrutar de mi, de mi tiempo libre, ¿no? Ah, como os he dicho, quiero ayudar, ayudar a otras personas a que puedan perseguir sus sueños, pero ya no perseguirlos, ¿no? sino a que conecten con ese sueño y que lo materialicen. Porque hay una cosa que es muy importante y es que todos tenemos muchísimas posibilidades, ¿no? pero solamente hay un futuro que es el que nos va a hacer sentirnos felices. Y a veces, fijaros que por lo que yo voy viendo es que no nos permitimos siquiera soñarlo ni pensarlo porque a veces es como que creemos que no es posible y lo que es peor que vamos pensando oh, ¿pero cómo lo puedo lograr? ¿no? y como tú en esos momentos no tienes la posibilidad de ver esa solución pues piensas que ya no es posible bueno, está claro que nueve de cada diez personas son infelices en algún aspecto de su vida ya sea emocional, de salud, de trabajo con la pareja con la familia, a, a nivel social, de amistades, seguramente si estáis aquí es porque hay un motivo también, ¿no? Y lo que también es muy significativo que a mí me impactó es que el 50% de las personas que son mayores de 50 años creen que ya es tarde para tomar decisiones, fijaros lo que, lo que estamos diciendo, ¿no? Y, y empiezan en no puedo, estoy cansado ya, no sé cómo hacer para ser feliz, no tengo dinero... Me siento solo o sola, no sé cómo cambiar lo que estoy viviendo, no sé lo que quiero, no sé hacia dónde tengo que ir. Estas frases las escucho tantas veces. Y fijaros que eh, incluso hay personas que con 40, ya no con 50, eh, con 40 años piensan que están obsoletos y que de 55 ya eres viejo, ¿no? Y, y yo os hago una pregunta, o sea, ¿en realidad las decisiones se toman antes de los 30? o antes de, la, de los 40, no, porque mmm, las decisiones no son para siempre, van cambiando. A cada instante de nuestra vida estamos decidiendo nuestra vida, a cada momento, en todos los sentidos, ¿eh? y según vamos avanzando en el camino, nuestros objetivos pueden ir cambiando y preferencias que, que antes tenías pueden cambiar, ¿no? Porque Siempre, y digo siempre, estamos a tiempo de, de decidir nuestra vida, porque es un derecho nuestro que debemos usar y utilizar y esto es lo que quise transmitiros ¿Y cómo hacerlo? no Esta es un poquito la, la pregunta que muchas personas se hacen, pues tranquilos porque en eso es en, los que, en lo que os, puedo, os voy a hablar de cómo os puedo ayudar. ¿No? Porque a todos nos gustaría tener resuelto pues, el tema de pareja, hay gente que le gustaría tener resuelto el tema del trabajo, otros el tema económico, muy, muy habitualmente me lo encuentro también, temas de, emocionales, ¿no? se habla muchísimo del empoderamiento personal, uh, una, una palabra que a mí uh, parece que ha perdido ¿no? su, su valor... Um, y, y, y, la, y la persona muchísimas veces no sabe ni cómo lograrlo y eso llega a causar frustración. O sea, que sea como sea, hoy vengo a ofreceros una herramienta que es única, que es el método del gemelo de vida, que te ayudará en cualquier aspecto de tu vida. Te, te va a conectar con lo que verdaderamente te apasiona, ¿no? que es pues, pues eso que a ti te gusta, lo que te gustaría hacer, te ayudará a vencer ese miedo a elevar tu autoestima, a, a vivir con esa ilusión, ¿no? con, con proyectos también. Y cuando hablo del género de vida, uh, que ahora os explicaré con más profundidad también, ¿no? pero quería hacer referencia primero a que ya son muchos los científicos ¿no? que aseguran que de la existencia, de la multidimensionalidad, y justo en esa otra dimensión es donde se haya tu gemelo de vida. Hay muchas personas que además conocen ya esa teoría, ¿no? pero después no saben cómo enfocarse. Es como, um, sí, lo sé, teóricamente, esto me lo decían ahora hace muy poquito, ¿no? teóricamente lo sé, pero es que no logro eliminar esos pensamientos, eh, ni esos bloqueos, ni esas creencias limitantes, es como que no puedo. Bueno, la, la física cuántica ha demostrado uh, que la partícula y la materia, o sea, la partícula es materia y onda a la vez. Hay un ejemplo, una, una definición que me gusta mucho, que es que en el momento que nacemos, eh, nosotros es como, ¿verdad? Que los gemelos cuando nacen, nacen en el mismo parto y, y pero cada uno luego hace su vida, ¿no? Son, son dos seres eh, totalmente, se pueden parecer mucho, pero en realidad cada uno luego va a hacer su vida. Pues el gemelo de vida en realidad es... Nosotros nacemos en materia aquí, en la Tierra, y tenemos ese gemelo, ese en otra onda, en otra vibración, en otro espacio-tiempo, y, y de alguna manera él tiene acceso a todas nuestras informaciones. ¿no? Eh, está claro que nosotros el cuerpo, nuestro cuerpo físico, ¿qué es lo que hace? Intenta siempre buscar el equilibrio. De todas las maneras, ¿eh? o sea, físicamente me refiero incluso que el cuerpo sabe cómo autosanarse, auto ¿no? Pero los pensamientos, las emociones, los sentimientos, muchas veces nos están desviando, ¿no? De ese estado de bienestar, o sea, nos pasa a todos. Y no, no se trata de evitar eso, sino de... Conectar con esa parte vibratoria, ¿no? con ese gemelo de vida que está, que él sí que está allí, que él conoce nuestro futuro, él sabe lo que nos gusta, a él no le alteran las, los desequilibrios emocionales, él, él tiene muy claro y conoce cualquier tipo de, de felicidad nuestra, ¿no? de alguna manera, él sabe eh, cómo o qué es lo que a nosotros nos va a hacer sentir felices. Yo tengo que decir que conectar con, con el gemelo de vida uh, nos da acceso a sentir la, la certeza, o sea, a coger como seguridad de, de hacia dónde tengo que dirigirme, ¿no? Y, y te ayuda a que las cosas sucedan, porque es como que si tú le das el permiso, se van a mover todas esas situaciones cuánticas para que se produzca lo que más te conviene a ti en tu vida actual. Y existe ese método para conectar con este género de vida que es el que vengo a ofrecerte y que es el que acelerará esos cambios positivos en tu vida, ¿no? Y no olvidemos que él tiene acceso a toda la información y va a ofrecerte sin duda esa mejor solución. Yo quiero compartir con vosotros ahora un PowerPoint. A ver, espera. A ver cómo lo hago. Un segundito. Vamos a compartir para poderos explicar con más facilidad. Mira, aquí lo vamos a tener. Vamos ahí. Bueno, esto es lo que os comentaba antes, ¿no? De que nueve de cada diez personas ¿eh? tienen algún tipo de, de problema. O sea que no somos únicos. No, no. Es verdad que no por ello tenemos que decir, bueno, como todo el mundo tiene algún problema, pues bueno, pues ya es lo normal. No, tampoco es eso. ¿eh? Eh, esta foto me encanta, esta foto es realmente la conexión ¿no? entre dos seres, fijaros, que va unido por, por el corazón. Y es que es verdad, es la frecuencia del corazón, ¿eh? pero eso ya lo, lo hablaremos. ¿no? Cuando digo que tiene acceso a nuestros futuros potenciales, es decir, si vamos hacia un lado o veamos hacia el otro, él tiene acceso a saber lo que va a suceder y si le damos la oportunidad nos va a ir guiando. Os voy a explicar un poquito el por qué él está en otra dimensión. Uh, no quiero entrar en mucho detalle técnico porque eso es algo que está en el curso y que tampoco es el momento, ¿no? pero sí que quisiera hablaros del concepto del tiempo. O sea, para poder conectar con el gemelo tenemos que desaprender un poco lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Tenemos el concepto de que el tiempo es presente, pasado y futuro, ¿no? Y que el pasado está detrás, ¿no? Siempre cuando hablamos del pasado es como lo tiramos atrás y el futuro es lo que está por venir, o sea, es decir, está por delante, ¿no? Pero, pero, eh, el tiempo no es circular, o sea, no es lineal como lo tenemos, ¿no? Pero fijaros, igualmente si fuera lineal, a mí me gusta hacer ese ejemplo, porque entonces el, pasa, el pasado tendría que estar delante, que es lo que yo ya conozco, ¿no? y el futuro tendría que estar detrás, que es lo que desconozco, porque no sé lo que va a pasar. ¿no? Sin embargo, es que en realidad el tiempo es circular y discontinuo, no es lineal como, como hemos pensado siempre, ¿no? Y esto es algo que es una teoría nueva, bueno, nueva, que hace años que los científicos la están hablando y que presente, pasado y futuro están prácticamente conviviendo al mismo tiempo, ¿no? De manera que el gemelo tiene la posibilidad de acceder a nuestra, a nuestra información, ¿no? Y hay una explicación científica que se llama hiperincursión, que de lo que, lo que nos está diciendo esta, esta explicación es que entre segundo y segundo hay uh, miles de segundos cuánticos que no podemos percibir, pero que existen. Y en uno de esos, de esos, en esos espacios es donde tenemos a nuestro gemelo de vida. Hay una cosa también que es uh, importante para, para tener en cuenta que es esta información que fue muy, muy, muy valiosa para todos, ¿no? que era que a partir del 2012 existirían 80 años de aperturas temporales. ¿Aperturas temporales qué significa? Pues que nos van a permitir conectar con la conexión ¿no? del, de otras dimensiones, entonces de esa manera podremos recuperar esa conexión ¿no? con, con ese gemelo, o sea, es mucho más fácil ahora, conectar con el género de vida, bueno, desde el 2012, que no lo era antes, y de hecho, os fijáis que también ha habido como un despertar muy grande, hay personas que están en una apertura preciosa, ¿no?, espiritual, de, de querer conectar y, y, de, y de conexión, y hay otras personas que ya habían hecho un trabajo personal antes y uh, que se sienten también un poquito perdidas, ¿eh?, que de esto hablaremos, pero bueno, ¿Qué pasa? Que esta gran oportunidad de las aperturas temporales no va a volver a suceder hasta dentro de 26.000 años más. Son eras ¿no? que, que se hacen del tiempo. Y, y yo creo que esto es una ocasión única ¿no? para, para poder conectar y de alguna manera recuperar esa conexión, como hemos dicho, con el gemelo y. Um, y poderle pues dar a, ¿cómo se llama ahora? Cambiar, ¿no? Nuestra vida. Perdona, Silvia. Es que están... Vale, perfecto. Vale, ¿qué se requiere para conseguir esta conexión? O sea, lo primero es creer en él. Pero yo entiendo que a veces es muy difícil decir, bueno, estoy creyendo en eh, cómo puedo creer en el gemelo si no lo he visto, si no lo he sentido, si es todo algo que se habla pero que no, no, no, sé, no lo tengo tangible, ¿no? Pero bueno, lo, lo importante es que tú creas que realmente puede ser posible, aunque no lo hayas visto, es la, la, dijéramos, la predisposición de decir sí, puede ser que haya ese ser en otra dimensión y que pueda tener la conexión. Mira, yo, yo os recomiendo que veáis una película que se llama Interestelar, porque creo que es una de las películas que mejor ha podido explicar esto de el poderse ver el presente, pasado y futuro. Bueno, también practicar cada día, que practicar cada día no es mucho, de verdad, es algo que lo haréis porque cuando, cuando ves el beneficio se hace. Mantener esa frecuencia del logro, esto es una de las cosas más importantes, mantenerla. Sentir el agradecimiento, agradecer, mantener esa certeza y aceptar la posibilidad de que las cosas lleguen de una manera diferente a la que estábamos esperando. Y aquí he querido haceros este dibujo visual, ¿no? porque es como, si yo vibro, porque todos sabemos ya ¿no? la teoría de que si vibramos, en la tristeza, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Nuestra vida nos va a ir llevando hacia la tristeza. Si yo vibro en la rabia, nos van a suceder cosas en nuestra vida que nos van a llevar hacia el rencor, la rabia y, y, y un desasosiego. ¿no? Si yo estoy vibrando en la culpa o el miedo o la inseguridad, me va a pasar lo mismo. O sea, no voy a ir acercándome... A, a mi futuro perfecto, el que me va a hacer feliz si vibro en la, la energía de la certeza que es esta onda que estáis viendo aquí que es la que nos va a conectar con el gemelo vamos a conectar con él, vamos a tener la posibilidad y nos va a ayudar a hacer esos cambios y yo entiendo ¿eh? que, que en realidad pues es muy fácil decirlo y que todos tenemos eh, emociones, rabias, enfados, ¿no? que, nos, que, que lo, lo que hacen es agitarnos ¿no? y nos van a, a meter en una vibración eh, que no es la correcta. Pero es que no se trata de estar todo el día happy y zoom, o sea, en, en plan, um, no zoom, um. no se trata de eso. Se trata de que cuando estemos en una situación de M, que ahora... Os lo explico muy brevemente. La M serían las emociones, la materia, ¿no? lo más denso. Y la G sería el universo de posibilidades, el gemelo, la situación de certeza, de seguridad, de paz. O sea, si nosotros estamos vibrando en la M, no pasa nada. Lo reconocemos y hemos de cambiarlo hacia la G. Que sé que para algunos de las sí, bueno, eso no es fácil. Con el método sí. Además que hay una cosa muy importante también, ¿no? Que es la, la, el cortisol, que es una hormona que si está, se, se va generando con, con estas enfer o sea, con esta rabia. Bueno, y de hecho dicen que cinco minutos de rabia genera tanto cortisol que se necesitan dos horas para poderlo eliminar, ¿no? Y la presencia continua puede llegar a ser letal porque... Va, puede, puede llegar a producir enfermedades cardiovasculares también, ¿no? En cambio, si nosotros estamos, esto lo sabemos todos, es la teoría, ¿no? Si nosotros estamos en, eh, y, y logramos mantener esa frecuencia de amor, de paz, de agradecimiento, de certeza, automáticamente vamos a generar que la serotonina, ¿no? que es la que nos aleja, lógicamente, de la enfermedad y retarda el envejecimiento también, ¿no? Por lo tanto, cuando el cerebro identifica que hay algo bueno, o sea, no hace falta ni que lo pensemos, ¿eh? fijaros, cuando lo identifica, empieza a producir esa dopamina y también la oxitoxina. ¿no? Y por eso dicen que la gratitud disuelve la angustia y disuelve el, la, la, la, la enfermedad, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El pensamiento... Es un evento energético que transcurre en una realidad intangible, pero se transforma en una emoción. Por eso, eh, durante el curso, lo que hacemos es la coherencia entre la mente y el corazón. Eso es básico e imprescindible y es lo que realmente el gemelo nos va a aportar. ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que podemos encontrar con el gemelo de vida? El otro día lo hablaba y decía, ostras, son tantas cosas que, en las que a mí me ha ayudado, ¿no? Y que, que he notado la presencia ¿no? De este, de este gemelo cuántico, ¿no? porque te ayuda tanto a nivel físico, emocional, mental, económico, social. O sea, nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, lógicamente, lo, lo hemos de enfocar, ¿no? pero algo que sí que es bonito es que nos ayuda a recuperar pues, la seguridad, la claridad, la creatividad, uh, nos ayuda a mantener el estrés. De hecho, estas, estas frases que he puesto aquí son frases que me han dicho personas a las que yo le he dicho, después de conectar con tu gemelo, dime una cosa que hayas notado. Una, la, la más importante, hay quien me ha dicho claridad, hay quien me ha dicho paz, hay quien me ha dicho tranquilidad, felicidad, a que vives tu propósito, ¿no? Estas, estas frases que veis aquí son uh, escritas por personas a las que le he preguntado y que han podido uh, conectar con su gemelo, ¿no? También me han dicho que es magia, ¿no? Pero a mí no me gusta, porque entonces parece que es que no tengas que hacer ningún esfuerzo. Y efectivamente sí que hay un esfuerzo, hay un compromiso, lo primero, es el compromiso de sí quiero, sí creo en mi sueño o quiero descubrirlo y sí que quiero uh, hacerlo, ¿no? Quiero, quiero lograr vivir mi vida porque me la merezco. Parece una tontería, pero hay muchas personas, primero que piensan que no pueden, o que no se lo merecen, o que es imposible. Pero claro, con la materia, lo que decimos, no uh, con lo que las, las herramientas que tienes ahora actualmente, probablemente no puedas lograrlo, pero con las herramientas que te va a dar ese gemelo, esa G, sí que lo vas a lograr. Y vas a poder sentir esa certeza, que eso es lo mejor. no Bueno, de hecho, lo que nosotros queremos con este curso es realmente programar esa mente, ¿no? O sea, es como pasamos el escáner de, de esas creencias que tienes en tu mente para mm, volver a crear nuevas, ¿no? Que, en las que tú puedas um, vivir. Para ello, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, he creado un programa, porque sí que es verdad que tengo el curso online con 33 vídeos, pero es cierto que es necesario una ayuda, una ayuda porque la teoría, como he dicho, nos la sabemos todos, pero la, a la práctica no es así. A la práctica, no, no sé si se ve bien la diapositiva, en, si se lee bien, ¿se lee bien? ¿Alguien me puede...? ¡Ay, ay, ay! ay. Espera, espera, que me he ido... Ah, ah. Espera, que no sé dónde me he ido ahora... Es, es, mi, es mi vale, el programa ¿se ve bien? ¿sí? se lee, es que yo tengo aquí todas no sé por qué tengo aquí la imagen de todos vosotros sí, vale, no veo mi pantalla bueno eh, hay 33 vídeos creados donde se va haciendo todo el proceso en, para que tú puedas integrar los nuevos conceptos para ponerle nombre ¿no? a muchas de las sensaciones que has vivido y que puedas conectar con tu gemelo. También habrán plantillas de seguimiento, ejercicios prácticos, para que te ayuden a plasmar un poco, ¿no? Y, y seguir tu propio proceso y ver, pues, mm, tomar conciencia, ¿no? De cuáles son los factores que te están rodeando. En estos momentos de tu vida, ¿eh? me, me es igual lo que hayáis hecho antes, no me importa. Ni las veces que lo hayáis intentado. Digo, en estos momentos, ¿qué es lo que te está rodeando? Y... Uh, de alguna manera como destaparlo, no para, para que podamos seguir para adelante. Luego participaréis en un grupo de WhatsApp, cada, donde vamos a ir publicando cada semana artículos de muy interés para ir siguiendo. Y haremos zooms en directos cada semana durante cuatro semanas, en los que lo que vamos a hacer es cada semanita vamos a trabajar este es el primer programa ¿eh? en el que vamos a, a trabajar diferentes aspectos. Detectar límites e interferencias, cómo eliminar esos miedos, la inseguridad, las dudas. Luego haremos el castigo y la culpa, que son, están bastante presentes. La autoestima y activar la abundancia y el amor. En cada seminario no vamos a estar trabajando hacia atrás, sino detectar esas, esas emociones y transformarlas en el mismo día. Eh, luego, vais a tener acceso de por vida a este curso, creo que esto es importante, flexibilidad para realizarlo exceptuando los Zooms, que eso sí que es verdad, que los Zooms son en directo y que yo aconsejo que dediquéis ese tiempo porque porque se van a hacer en directo y es lo que, lo que vamos a hacer lo, y lo vamos a hablar luego, se va a hablar, se va a compartir experiencias, dudas que podáis tener del curso que estáis haciendo porque hay personas que tienen dudas o cómo expreso o por qué me bloqueo aquí, bueno pues todo esto lo iremos hablando, también tendréis la plantilla del análisis del sueño y el seguimiento, vais a tener también una sesión gratis con un profesional del equipo para que os pueda hacer el seguimiento que yo siempre aconsejo que lo hagáis después de haber visto el curso pero la podéis hacer cuando queráis vale luego esto sí que es muy importante este curso es para todos no no no es para todos o sea uh, es para ti si tú quieres vivir tu vida y no solo solucionar problemas de verdad que hay mucha gente que está sobreviviendo y solucionando problemas si quieres sentir certeza si quieres eliminar esos bloqueos, si quieres aprender este método, pero ya integrarlo, porque al cabo de 27 días, recordáis que ya las cosas quedan integradas, ¿no? si las hacemos continuas, por eso pedimos esos 27 días, esas cuatro semanas, que lo vamos a hacer muy intenso para dar el cambio, si quieres avanzar, si quieres sentir plenitud, bueno, lo veis aquí, ¿no? si sois personas que estáis cansadas de dar vueltas y si no tenéis miedo al cambio, pero no es para ti si estás pensando que está todo perdido, si tú no quieres salir de tu zona de confort, si te estás solamente quejando, quejando y no das espacio a que pueda haber realmente una solución, si no vas a intentar hacer lo que haga falta para lograr tus sueños, porque eso es importantísimo, si crees que tu por, tus problemas son solo físicos y con la medicación te van a ayudar, me estoy refiriendo pues incluso a depresiones o enfermedades. Si prefieres levantar, o sea, lamentarte, que de hecho es la queja que estamos diciendo, ¿no? antes de buscar una solución y disfrutar de la vida, entonces no es para ti este curso, ya Te lo aseguro. Entonces, este curso... ¿Qué, qué, ¿Cómo es en realidad? Este curso tiene un coste de 567 euros. Pero como es la primera vez que voy a hacer este formato de cuatro semanas en el que vamos a, a integrar, o sea, bueno, a hacer ese cambio verdadero, ¿no? ¿no? No quedarnos solo en la teoría. Y si yo ya lo sé todo. No, si yo ya lo he hecho. No, me es igual que lo hayas hecho, porque en realidad ahora vamos a incorporar nuevas cosas. El tiempo va pasando muy rápido. Y hay que incorporar y hay que darle fuerza y cambios. Pues entonces vamos a hacer esta oferta de lanzamiento de 190 todo. Tanto el curso online que es de por vida, como todo lo que os he dicho antes que estaba escrito. ¿no? Esta oferta solo va a estar hasta el 3 de febrero. La vamos a tener una semanita uh, para que os lo podáis pensar y que podáis decir qué queréis hacer. No hay plazas limitadas. Bueno, sí. 100 que tenemos aquí. En realidad no hay plazas limitadas. Yo creo que que es una tontería ir diciendo esto de las plazas limitadas en este caso, porque no es presencial, va a ser online, por lo tanto puede tener acceso todo el mundo. Y uh, esto me gusta mucho a mí. Albert Einstein era un genio, es un genio y siempre lo ha sido para mí. Y él decía una cosa, ¿no? Que era la locura en realidad es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Este va a ser un poco el lema. Vamos a hacer cosas diferentes para obtener diferentes resultados. Y bueno, uh, también había esta frase, creo que la decía también Carl Jung, que decía, los sueños dejan de ser sueños cuando luchas por ellos y se cumplen. Pero hay que... Hay que dar el primer paso, ¿no? Para ello hay que dar el primer paso. No sé si visteis ese vídeo que publicamos de que este podría ser, ¿no? un mensaje que te diera tu yo futuro, ¿no? Que es el de el de el de decir, ¿no? gracias por esa decisión que tomaste. Bueno, yo he intentado ir muy rápido para no no robaros muchísimo tiempo y además también porque quería uh, dejar un espacio de tiempo por si queréis hacer alguna pregunta, por si queréis compartir algo, uh, no sé, lo que queráis. Aquí estoy, si queréis preguntar alguna cosita. No hay ninguna pregunta. lo no has explicado demasiado bien. No, no, yo estoy segura que, que hay preguntas, estoy convencidísima, ¿eh? porque mira, uh, una de las preguntas, ¿eh? esta os la voy a decir porque esta me la hizo esta mañana, no, ayer por la mañana, perdón, una chica me dijo, ¿cómo puedo saber? Dice, yo sí que sé que, que, que, soy, que es para mí el curso porque entro dentro de que no me quiero levantar, de que quiero seguir, pero ¿cómo puedo saber que lo voy a conseguir? Fijaros, era, era una pregunta muy bonita porque dijo, yo he hecho muchas cosas, ¿cómo sé que lo voy a conseguir? ¿no? Y fíjate que no es algo que podamos saber con antelación porque uh, requiere de tu presencia, de estar presente ¿no? y de tu voluntad. Pero lo que sí que puedo es darte la tranquilidad de que si tú sigues los pasos, aprenderás a usar este método y... Está claro que es inevitable, o sea, vas a lograrlo, porque vas a ir siguiendo ¿no? cosas que, que, que, so, que, es que ya forman parte de ti, además. no Y a mí me gusta mucho aquí un ejemplo que me hizo Silvia una vez, que me decía, es que fíjate que para mí el gemelo es como que yo estaba en una habitación no y quería escuchar una maravillosa canción, no que era Mis sueños, y... Y me habían dicho que era la mejor canción de todas, ¿no? pero había niños jugando, el, tele, el, el televisor alto, la lavadora puesta que saltaba, eh, el otro que iba subiendo el volumen. Yo me ponía los cascos para escuchar la canción y no había manera, ¿no? porque es como que es un día lleno de conflictos ¿no? que te impiden conectar con esa, con esa melodía. Bueno, pues eso es lo que ocurre con el gemelo de vida. O sea, tú puedes lograrlo porque es algo innato, es algo que forma parte de ti y que lo único que tenemos que hacer es quitar ese ruido. Y para quitar ese ruido sí que os lo pido eso. Son esas cuatro semanas continuas, porque lo he visto por experiencia. Por eso he, he, he creado este programa que hacen el curso y se pierden en el curso. Es como que necesitamos un seguimiento al menos de esos 27 días que son 30 al final, pero son esos 27 días que nos van a, a, a enfocar y, y nos van a conducir a esa fantástica melodía sin ruido que es nuestro gemelo de vida, ¿no? Entonces, bueno, esto... Sí, si me dejas de decir una cosa, porque como ya lo he experimentado en el experimento, es, es llegar a ese punto, a esa sensación de tener la certeza como de que vas a respirar cuando te levantes. Que no tienes que hacer nada para, para respirar, o sea, es algo que ya que te sale, ¿no? Pues tienes, llegas a ese punto que es como que ya está integrado en ti y se consigue, claro que se consigue, ¿no? Aquí tienes una pregunta de Diana, Esther, en el chat. ¿Sí? No veo, no a ver, espera. Dime, dime. Cuando se hace la conexión con el gemelo, ¿se siente la conexión durante las ocho semanas? O es alguno de los días y solo es disfrutar de lo que se van a tener. No, en este caso, en este caso, fijaros que cuando tú conectas con tu gemelo, lo puedes sentir. O sea, tú no tienes ninguna duda de que has conectado con él. Es verdad que luego, durante el día, pueden pasar cosas y no estás en ese frecuencia elevadísima. Por eso decía que podían ocurrir esas emociones que te llevan a la M, pero que luego lo importante es ir a la G. Y, y os diré más, lo importante es que vayáis a la G por la noche, que es cuando nos vamos a dormir. Durante el día ya nos irán sucediendo cosas, que son las que se van a ir materializando de la noche, de lo que hayamos hecho por la noche. Por lo tanto, durante el día, si hay emociones, si hay sentimientos, si uno dice no hay conectado, no, claro que has conectado, lo que pasa es que suceden cosas en tu vida que te hacen moverte, ¿no? Incluso puede ser que sucedan cosas que te hagan uh, expresar. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de una chica, ¿no? Que, que bueno, ella tenía un, un, un tema de no perdón hacia una amiga, era un tema de amistad, y, y bueno, conectó con el gemelo, sintió que había conectado, porque lo que sí que puede pasar, esto lo adelanto y perdón que me vaya de, de pregunta. Pero sí que puede ser que tú el primer día no conectes, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco, el cuarto día tampoco y de repente el quinto día conectas o conectas al cabo de dos semanas. Le ha pasado gente. No importa. Lo importante es que al finalizar seamos capaces de decir he conectado y cada vez que quiero conecto y ya no hará falta que sea por la noche. O sea, Yo ahora ya puedo conectar en cualquier momento, eso sí, si estoy triste, si me han dado una noticia pues que, que lógicamente me ha afectado, pues mira, hace muy poquito el fallecimiento del hijo de una amiga mía, pues me, me, me dolió mucho lógicamente, ¿no? yo en aquel momento no pude conectar con el gemelo, seamos francos, si estamos en una frecuencia de tristeza no puedes, pero cuando llegas la noche, que es cuando tú te, te lo permites, bueno ya, ya, ya lo veréis, al final sí que acabas conectando. Y, y tampoco importa incluso si te quedas dormida mientras lo estás haciendo, porque hay toda una serie de grabaciones ¿no? que vamos a ir incorporando también. Aunque te quedes dormida, uh, no pasa nada, no pasa nada. El, eh, dijéramos que nuestra nuestro subconsciente se va a dirigir allí, porque por la noche vamos a estar en esa frecuencia que hemos dicho. Que no es la de la rabia, sino la de conexión del género. Y eso es lo que importa. Y no sé si has respondido tu pregunta, Diana. A ver, es que estoy viendo que hay más mensajes. Sí, gracias. Ah, Esther, vale. ¿recomiendas? Me preguntan desde otra red. ¿Me recomiendas hacer el curso antes que los Zooms ¿O como combinado? Mira, uh, sinceramente yo creo que sería mejor hacer el curso online, o sea, los vídeos, para que ya tengan toda la información teórica y así sea mucho más fácil luego, uh, el, dijéramos, pues todas las dudas que puedan haber, um, que, que, la, que las puedas plasmar y que las podamos aclarar ¿no? en esas cuatro semanitas de seguimiento, por supuesto. Yo creo que sí, es verdad que también tenéis un mail de, de preguntas para cualquier cosa, vais a tener un seguimiento. Yo creo que es mejor hacerlo antes, pero antes me refiero a, a, al día antes, no hace falta que lo hagas 15 días antes. Es más, mejor que lo hagáis lo más cercano a los Zooms posibles, ¿no? Pero sí, sí, sí, yo recomendaría que se hiciera, se hiciera antes, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, el gemelo es encontrarse con uno mismo, es encontrarse con otra persona. Mira, um, en realidad sería encontrarte, encontrarte contigo mismo, pero no es real que eres tú mismo, o sea, porque es otro futuro, ¿no? Otro futuro potencial que, que es donde tú realmente estás viviendo la mejor versión de ti. Entonces, hay gente, que es verdad, que... Cuando se ven, se ven en la misma imagen. Hay otros que, que se ven con imágenes diferentes. Hay otros que lo ven como, como luz. Hay otras personas que, que lo ven como del sexo contrario. O sea, en realidad, no es importante lo, lo, cómo lo veas, sino que lo sientas. Porque a veces uh, ponemos la imagen que nos es más fácil o más cómoda para relacionarnos, ¿no? O que nos sentimos más cómodos. Pero no es tan importante la imagen, sino el hecho de sentir que sé, sé yo, como os he explicado antes, ¿no? Yo creo que esa es la explicación como más, más fácil de entender, ¿no? La materia nace aquí y hay un, uno cuántico, esa onda vibración tuya, que como no tiene ninguna um, interferencia, Puede vivir en ese estado de felicidad, puede hacer las cosas que quiere sin limitaciones. Es que de verdad, o sea, yo, yo sé de personas que me han dicho, es que ha sido magia, o sea, ha sido conectar con el gemelo y es magia. No quiero extenderme a, a explicar casos, pero es que han sido tantos y, y tan bonitos y de tantos temas diferentes, ¿no? De tanto de enfermedad como de trabajo, como de estar más tiempo con, con sus hijas, como de encontrar un trabajo que ni siquiera lo hubiera soñado, o sea, como que la cambien de un trabajo a otro con una economía tres veces mayor, o sea, tantas situaciones, ¿no? Y luego pequeñas cosas también, ¿eh? Pequeñas cosas también, porque, por ejemplo, yo recuerdo un día, <coughs> lo explico a veces, y qué tontería, ¿no? Pero... Estaba en la sala de, de un médico, tenía que ir a buscar de las revisiones que me, que me hago habitualmente, tenía que ir a buscar los resultados, yo ahí esperando, tenía a mi hija que salía del cole, y me acuerdo que me puse como nerviosa, ¿no? De decir, ay, jolín, que me tengo que ir de aquí, ¿no? no Muy poca paciencia. Entonces, bueno, le escribí a mi hermana, le dije, ¡estás que no sé si voy a llegar, al final me voy a ir. Tenía cinco personas delante, o sea, es que fue muy fuerte, porque entonces me dice mi hermana, pero conecta con el gemelo, ¿no? O sea, fue un... Tranquila, relájate, ¿no? Porque estábamos además en, en, en la fase de prueba, era cuando estábamos comprobando el método, ¿no? Que, que funcionara, lo hicimos 18 personas del, del grupo, todas juntas y fue una maravilla los resultados, ¿eh? Y, y me acuerdo que dije, es verdad, va, conecto y cerré un momentito los ojos, o sea, estaba en la sala de un médico, ¿eh? Cierro un momento los ojos, de repente la que estaba adentro sale, viene una mujer, recibe una llamada y dice, oye, me voy a vender otro día, otra que estaba le dicen, oye, el otro médico que tenías detrás se acaba de liberar. Si quieres, te visita ahora y luego vienes a decir, ah, sí, sí, se va, entra la otra, ya quedaba yo. O sea, entré yo <risa> y digo, jolín, o sea, tener cinco personas delante en dos minutos, ¡Pum, pum, pum! se me ha cambiado todo. Es una tontería. Sí, porque en realidad qué repercusión eh, tenía, ¿no? Uh, realmente, pues nada, yo, pues me hubiera ido y ya está, ¿no? No hubiera pasado nada. Pero era como una muestra del poder, de la confianza, de la certeza. A mí me sirvió para eso. No era importante como, como el cambio que hubiera podido haber, ¿no? En ese momento. Uh, sí que, por ejemplo, pues un cambio que yo dije en septiembre vendo y en septiembre vendí o sea, y esto lo sabe mi hermana que, que, que, ¿eh? que dije entro y en septiembre vendo pam tres años eh que estaba ahí parado que no que no que ni lo había pensado y de repente digo gemelo en septiembre vendo y, y bueno eso sí que fue ¿eh? Importante la repercusión, ¿no? Pero seguramente si no hubiera tenido ese pequeñito uh, espacio, vamos a decir, ¿no? Esa muestra de certeza, igual yo no, no hubiera creído que eso era posible. Y eso me ayudó a tener la certeza, la seguridad, la posibilidad. ¿Qué significa que alguien te vea como gemelo de vida? Bueno, probablemente es lo que te he dicho antes, Sergio. Hay veces que hay personas que... Porque, a ver, una cosa es el alma gemela, que es muy diferente, y otra cosa es el gemelo de vida, ¿eh? Y como he dicho antes, hay personas que, que te ven una imagen, ¿no? Que, que ven a un padre o ven a un guía o ven a un anciano o ven una música o ven a una persona del sexo contrario. ¿Por qué? Porque les es más cómodo. Y probablemente es como... Es, lo importante es que, que se ha sentido cómoda esa persona, ¿no?, al verte. Si tú me dijeras, es que he querido conectar con el gemelo, he visto una imagen que no me ha gustado, te diría, no has conectado con el gemelo. Y sería posible que esta persona tampoco hubiera conectado con el gemelo, sino que hubiera conectado igual con algún aspecto o algo que se tenga que trabajar o que se tenga que, que resolver, ¿no? Eso ya... Habría que saber un poquito más quién es la persona uh, que está viviendo y probablemente sea igual que no ha conectado con el gemelo de vida o te ha, te ha puesto a ti pues, porque le da más confianza. No sé si, si visteis... Um, uh, ¿Cómo se llamaba? ¿Era Cucum la película? ¿Cómo era aquella película que...? Se veía una mujer que hablaba con su padre. En realidad no estaba su padre, pero era como que habían puesto esa imagen, ¿no? Como para que se sintiera más cómoda. A mí me, me, me resonó mucho eso, ¿no? Pero bueno, eso habría que. Desde luego no eres tú. Tú no serías, porque tú no eres cuántico. Entonces, desde luego no eres su gemelo, realmente. Si esa. Para, para ser más clara, ¿eh? Con la, con la respuesta. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? A ver... De nada, de nada. Encantada, me encanta. A mí es que me apasiona el gemelo y realmente cuando, cuando ves que las únicas limitaciones pues son esto, ¿no? que a veces nos perdemos, que tenemos que estar más centrados en esa frecuencia del logro... Ah, ostras, sabiendo que se puede sacar tanto potencial... Me, me entusiasma poderos ayudar. Bueno, cualquier cosita estamos aquí. Que sepáis que, que esta oferta es hasta el día 3 o 6, ya no me acuerdo. Bueno, la Silvia lo sabe. Perdón, no, les dejamos el enlace y el mail por si ah. quieren continuar ah. alguna preguntita que puedan tener. ¿no? Vale, perfecto, hay? sí. El enlace por si ya quieren participarlo y reservarlo. Y luego. El, iniciamos el 8 de marzo eso sí, lo que pasa es que la preinscripción es hasta el 6 pero el 8 de marzo es cuando iniciamos y será cada semana el miércoles y será por la noche a esta hora para que todos podáis estar presentes, ¿vale? y no os afecten los trabajos y todas estas cosas muy bien Gracias a ti, a Mabel también. Gracias, Sergio, y gracias a todos por estar aquí, por escucharme, y espero veros muy prontito. Muchísimas gracias. No me cortes, que estoy poniendo Ah, vale. Creo que sí que voy a dejar ya de...